¿Sabes por qué los bancos te regalan juegos de cama, cortinas, vajillas, mantelerías? ¡Están decorando la casa a su gusto! ¡Se la van a quedar! Frente u seriosamente. En Burchasot, a la Chen, también la tiren de esa casa. Y ahí se queda. AISO no es gracia. Ha llegado el momento. Podemos ganar. Estas elecciones municipales, elige a gente como tú para tu ayuntamiento. Vota Totes en Burchasot.